Hola emprendedores y emprendedoras canábicos, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el cual estás encontrando los mejores tips y los avances y las noticias de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, presidente fundador de Canamich, primer cooperativa canábica legalmente constituida en el país. El tema de hoy es la diferencia entre cannabis, cáñamo y marihuana, este es un tema que se ha debatido demasiado, que han estado discutiendo en diferentes foros. ¿Cuál es la diferencia entre cannabis, cáñamo y marihuana? Y a los que van llegando, por favor, ayúdenme a compartir este video a una persona que crees que le vaya a interesar la diferencia entre la marihuana, el cannabis y el cáñamo. Que de esto va a tratar el día de hoy. Este video podcast diario que es el episodio 1 de la segunda temporada de ahora de este año 2022. Les deseo a todos que sus proyectos se vuelvan realidad, que sus proyectos que ustedes están deseando para este año realmente sean muy productivos para todos ustedes. Pero solo lo van a poder lograr con constancia y dedicación. Vamos a, a comenzar este Facebook Live sobre cannabis, cáñamo y marihuana. Eh, si ya no quieres si ya no quieres este, confundir cáñamo, cannabis y marihuana, este video es para ti, quédate hasta el final. Recuerda que puedes dejar un comentario, puedes compartir este Facebook Live a una persona que le interese. Y lo primero que debes de saber, escucha y toma nota, lo primero que debes de saber es eh, que tanto el cáñamo como la marihuana son cannabis, ¿sí? Eso es lo primero, lo primero que debes de tener en cuenta. Y las principales diferencias entre el cáñamo y la marihuana son que pues el cáñamo es alto, es resistente, sus ramificaciones son muy cortas, son muy pocas, y eso es lo, lo que permite que sean usadas cada una de las partes de esta planta en diferentes industrias, ¿sí? Volviéndolo un excelente, volviéndolo un excelente sustituto del petróleo porque todo lo que te rodea tú que me estás viendo todo todo absolutamente todo lo que te rodea puede ser sustituido con cáñamo la marihuana la marihuana generalmente es más pequeña es este en forma de arbusto y tiene muchas flores no este ya por ahí muchos este serán algunos muy buenos expertos que estén viendo este video el cáñamo es la variedad del cannabis con el que se puede obtener una fibra se puede tener una fibra textil y también es un superalimento tanto para humanos como para el ganado. Sigamos amigos y recuerden que pueden dejar sus comentarios acá abajo. Y terminando la explicación, vamos a contestar todos los comentarios de este Facebook Live. Eh, la, mar la marihuana, su principal característica y eso todos lo sabemos, pues es sus altos contenidos de THC. El contenido de la marihuana puede variar entre un 10% y un 33% dependiendo de la genética y los niveles de THC en el cáñamo son menores al 0.3%, mientras que ya sabemos que en el cáñamo es más abundante el CBD. Tanto la marihuana como el cáñamo, ambas, ambas genéticas, ambas variedades, contienen una gran variedad de canaminoides que están siendo actualmente estudiados en diferentes institutos en diferentes universidades, en diferentes academias, en cooperativas alrededor del mundo. Eh, la marihuana es usada principalmente por su efecto psicotrópico, que es lo que eh, la ha hecho muy popular, y eh, el cáñamo es usado principalmente para un uso industrial. Y también hay en estudios, en Chernobyl, allá donde sucedió el desastre nuclear, hay estudios que puede ser usado el cáñamo como un excelente fitorremediador de los suelos. Esto ya se estudió ahí en esa parte super contaminada con radiación y ya se obtuvieron muy buenos resultados. Es algo que también estamos haciendo nosotros en la empresa que encabezo que es Canamich. Este, entonces recuerda que lo principal es que tanto el cáñamo como la marihuana son cannabis. Sus usos son completamente distintos porque la marihuana ya vimos que su principal uso es en la parte psicotrópica con sus altos contenidos de THC aunque cabe mencionar que también se usa para muchos fines eh, terapéuticos y eh, comparte este video por favor con una persona que pueda interesarle tú que me estás viendo de allá de, de Mexicali, de Estado de México, desde Querétaro que por acá ya voy viendo todos los que se van conectando les mando un fuerte abrazo a todos los que van llegando, feliz año a todos, todos, todos los que van llegando, ya vamos a cambiar el horario de los Facebook Live. Y este video podcast, recuerden que es el episodio número uno de la segunda temporada de su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Eh, hoy hablamos de la diferencia entre cannabis, cáñamo y marihuana. Y ahora vamos a pasar ya aquí a los mensajitos. Les aviso a todos los que están ahorita que vamos a sacar ya por fin el libro eh, que se titula Así fundé Canamich. Va a salir para el mes de marzo. Así es de que si quieres tus preventas del libro, así funde Canamich, es toda una metodología de cómo fuimos escalando en esta industria naciente, principalmente aquí en nuestro país, aquí en la República Mexicana. Y aprovecho para mandarles un, un gran abrazo a todos mis amigos de Mexicali, que por allá hay muchísima gente que nos sigue. Y recuerden que en la preventa del libro ya pueden mandar un mensaje, manden un, un mensaje a esta página de Pablo Luna y digan. Yo quiero la pregunta, la, la, la preventa del libro. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, más bien si quieren agregar algo a este tema de cannabis, cáñamo y marihuana, pues los voy a escuchar. Vamos a, a ver aquí los, los comentarios. Dice... A, a saludos del Estado de México, Rodrigo, saludos al Estado de México, un gran abrazo, Mario Valdés. Hola, hola, no colo y no coloca, dice el, el cáñamo, no coloca, muy bien este Saludos carnalito Popoca Maliguan, nuestro, nuestro estimado Popoca Maliguan Por acá tenemos un video, si quieren ver el video que grabamos con Popoca Maliguan Que es un gran activista allá en eh, Tijuana, Baja California Que tiene su movimiento canábico mexicano de, de Baja California Vayan a verlo aquí también en la página, está el video que grabamos con Popoca Maliguan Saludos de Querétaro, dice Arturo Alayo o Sala, arriba el cáñamo industrial Hola Ah, desde Chile, ah, les mando un gran abrazo a Chile, todos, Uruguay, Argentina, Colombia, que es el, el segundo país de, de América que más me siguen, el primero pues es aquí México, el tercero es Estados Unidos, pero Colombia, Perú, les mando un fuerte abrazo en Quito también que nos están viendo hasta allá en Quito, este, saludos, Querétaro, saludos del Estado de México, oye, tengo dudas de la industria, ¿podría contactarme contigo? Mucha gente nos está escribiendo, la verdad. Tenemos pues, un proyecto a nivel nacional, ahorita tenemos el Plan Nacional Canamich, que por aquí hay algunas personas de los que están en Plan Nacional Canamich. Eh, tenemos un proyecto a nivel nacional para este año 2022, que poco a poco se van a ir dando cuenta. Tenemos un proyecto que obviamente está aquí en el estado de Michoacán, pero también ya estamos en Tijuana, estamos en Querétaro, estamos en Durango, estamos en Coahuila, Nuevo León, estamos en Querétaro, estamos en San Luis Potosí, Guadalajara, eh, también estamos en Morelos, Estado de México, ahí en Texcoco, en Oaxaca también ya tenemos una filial, en Cáñamo, ahí en Mérida también tenemos vamos a tener unas grandes sorpresas en Canamich este año de cómo, cómo vamos a, a lanzar una marca para, para este año. Todos los que van llegando, por favor, si quieren tener la preventa del libro Así Fundé Canamich, para que ustedes también tengan un mapa de cómo poder ir fundando su propia empresa, va a salir en marzo, marzo de este año, Así Fundé Canamich, por favor, pongan ahí. Este, por ejemplo, todas las preguntas que hacen ahí, las, las voy a decir, desde cómo fundamos nuestra acta constitutiva, hasta cómo fueron días eh, muy difíciles para nosotros como fundadores, ya algunos ahorita ya ven lo que es Canamich, ¿no? Y que está aquí y que está allá, bla, bla. pero al principio fue realmente un sacrificio muy grande, fue algo que tuvimos que invertirle mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, tuvimos pues la necesidad de, de hasta pedirle prestado a nuestras familias porque nadie creía en nosotros en el proyecto como cuando comenzamos. Y ahí en ese libro de Así funda Canamich, voy a explicarles paso a paso cómo ustedes también pueden hacer lo que yo estoy haciendo en esta industria. A ver, vamos a leer las. Acá, acá están las preguntas, acuérdense que respondo todo, ¿eh? No pasa. A ver, déjenme abrir acá en la compu, también para este, poder ver todas las preguntas, porque acá en, en la pantalla donde grabo a veces no salen todas las, las preguntas, pero vamos a comenzar. Dice: Saludos del Estado de México. Oye, tengo dudas de la industria, podría contactarme contigo si sí, manden un mensaje. Nombre, cuál es el objetivo, si quieren invertir, si quieren todo, todo, todo, todo, todo, todo completo, ¿no? Porque luego nos está escribiendo muchísima gente de todo el país, nos está escribiendo muchísima gente. No nada más del país, sino de todo el continente. De Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, de Argentina. Ahorita estamos también, recibí una capacitación que se llama Conexión Israel. Y ya viene, dice Arturo... Soy productora agrícola y con especialidad en hidroponía. Si alguien busca tecnología, de incrementar la calidad, reduce el consumo de agua, con mucho gusto los apoyo. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está, se está generando la comunidad. Pablo 8 feliz año, tocayo. Y un saludo desde Ecuador. Ecuador, desde Ecuador. Que nos siguen allá como 1500 personas en Ecuador. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta Ecuador. Dice, yo quería colaborar, en vez a y no tuve respuesta. A, así como el mensaje de solamente Ana, por ejemplo, que dice que, que quiere colaborar, no, no he obtenido respuesta. Por favor, insistan, no, no crean que nos estamos mamoneando ni nada por el estilo. Como es, como es un tema nuevo y en Canamich estamos teniendo pues muchos avances, la gente se está acercando mucho con nosotros y, y realmente es como una cascada de mensajes. Eh, tengo hectáreas, tengo tal carrera y quiero colaborar con Canamich, este, yo soy de tal lugar y quiero colaborar con Canamich, yo soy de tal ejido y quiero colaborar con Canamich... Y no nos hemos dado abasto, eh, afortunadamente, y, y no, no es una queja, al contrario, les pido una disculpa a los que han estado enviando mensajes y no les hemos podido contestar. Solamente insistan, ¿por qué les digo insistan? Vuelvan a mandar el mensaje, por favor, ¿por qué? Porque cuando ustedes van mandando un mensaje fíjense en sus WhatsApp, en su, en su mensajería de Facebook y todo, todos los mensajes, conforme va llegando uno nuevo, van yéndose para abajo. O sea, si mandas uno hoy, y me mandan 50 hoy, pues vas a quedar 50 lugares abajo. Entonces, por favor, este una disculpa de verdad por no poder atender a todas las personas que, que, que están escribiendo, pero les pido que, que, que insistan, vamos a atender a todos, a todos, a todos. Dice... Vamos a ver acá las... Dice Pablo, queremos apoyo para sembrar cáñamo en Granjales Puebla, soy agricultor. Esteban Castillo, saludos. Ahorita voy a contestar, eh, mi estimado... A ver, saca la pregunta. Es que me llegan muchos medallitos. Ahora estoy transmitiendo... dice José Luis ya ya, ya José Luis casi que reyes ahorita todo lo que es 2022 vamos a, a desarrollar lo que es un plan nacional que se llama plan nacional Canamich que es para exclusivamente para socios de cooperativa Canamich y eh, lamentablemente los legisladores pues ya saben que no son muy rápidos no son muy muy muy acertados a la hora de, de legislar y vamos a estar trabajando única y exclusivamente con socios de cooperativa Canamich solamente en los estados que ya mencioné, y, y ya será hasta tal vez mediados de 2022, 2023 que, se, que la legislación esté diferente, que vamos a poder trabajar hacia el exterior de Canamich, ahorita todo lo que es el plan nacional Canamich, vamos a sembrar eh, cáñamo, parcelas, perdón, se llaman cultivos eh, experimentales en Tijuana, Torreón, Durango, San Luis, Nuevo León, Querétaro... <coughs> Eh, Morelos, Estado de México. Aquí en Michoacán ya hay 14 14 cultivos experimentales. Saludos desde Chile. Un saludo a todos nuestros amigos allá en Chile también. Sí, sí, sí, les mando un fuerte abrazo, José Luis Cacique Reyes. Vamos a estar por aquí. Aparte, ya agendé... Hay mucha gente que me estuvo escribiendo. ¿Qué onda Pablo con los Facebook Live? ¿Qué onda con la información de allá, no? Y, y ya vamos a estar transmitiendo todos los días Voy a tratar de cambiarlo hasta ahora Para poderlo hacer aquí desde, desde la oficina Porque ya después se me van agendando muchas citas Y no, no, no tengo chance de, de hacer los Facebook Live Pero que también son muy importantes Porque es lo que nos mantiene en contacto Ahorita la página no la estuve atendiendo como un mes Y llegó a, a, a un millón cacho de personas Sin subir nada de contenido, ¿no? Ahora los que van llegando, por favor, si creen al principio del live, ahorita ya nada más estamos respondiendo preguntas, pero al principio del live hablamos de la diferencia entre cáñamo, marihuana y cannabis por favor, aquí queda grabado el facebook live compártalo con su familiar que quiera que sepa cuál es la diferencia entre cáñamo marihuana y cannabis, compártanlo en sus grupos familiares porque doy la, la, la explicación pues muy muy clara este que ambos, que ambos son también tenemos en Lázaro Cárdenas, como no, mi, mi estimado Adrián, Adrián, Adrián, Adrián, como no, este Lázaro Cárdenas, Uruapan, Los Reyes, Huetamo, este, lo que pasa es que estaba mencionando las ciudades de otros estados y se me fue la onda de aquí, de todas los, los, las ciudades que están aquí en, en el estado de Michoacán, pero que la verdad me siento muy agradecido, este año nuevo no pedí ningún deseo, ni, ni nada por el estilo en estas fiestas Al contrario yo estuve Con lo que tú le llames Dios, universo, energía, lo que tú quieras Respeto mucho como Lo que crea cada persona Más que nada hay agradecimiento Es lo que hemos tenido este año de tener socios tan valiosos En Canamich Con los cuales hemos podido avanzar Y, este, y, y que realmente Estar en todo el país y, y que estamos echando a andar ahorita Desde diciembre del año pasado Estábamos en friega con el Plan Nacional Canamich. Cada miércoles yo tengo una reunión con 12 delegaciones en todo el país. Que van desde Mérida hasta Tijuana. O sea, marcamos toda la, la República Mexicana. Este, y vamos a tener un desarrollo en todas estas ciudades con el Plan Nacional Canamich 2022. En el que ya vamos a incluir productos. Por fin Canamich va a entrar a la era de los productos, señores. Vamos a entrar... Con proteína de cáñamo, semilla, vamos a entrar con cafés, vamos a entrar ahí con, con, con pizzas, así de que espérenlo, porque es Revolución Canamich 2022, así de que esperen grandes noticias, porque todos, todos los días, todos los días vamos a estar aquí hablando de la diferencia entre la marihuana, cáñamo y cannabis, que fue de lo que se trató hoy, y recuerden que hoy es el video, el episodio número uno de la temporada dos de su video podcast Diario de Negocios, Cannabis y Política. Acá hay más, más este, preguntas. Dicen desde Colombia. Dice, gracias por generar esa conciencia y educación frente a estos temas. Saludos desde Colombia. Colombia, les mando un fuerte abrazo. Son el segundo país que más sigue esta página de Pablo Luna. Te agradezco muchísimo. Si me ayudas a compartir en tus grupos de ahí, de, de Colombia, de Cali, de, de, de Medellín. Por favor, échenos la mano. ¡Argentina ya está acá presente! Querétaro, Querétaro, Querétaro, que ya está apuntado para ser distribuidor. Sigan los likes porque aquí se va a dar todo, ¿eh? Aquí yo voy a estar anunciando todo, lo de Cooperativa Canamich, también lo de Canamich Magazine. Va a salir una revista que tiene que ver con todas las noticias, una revista física. Y los productos que ya estamos eh, terminando esa negociación. Por ahí ya tengo una publicación aquí. Los que quieran saber qué productos son, ya los publiqué aquí en la página, Pablo. Una métanse a la publicación. Está aquí, luego, luego abajo de este like como dos publicaciones. Y, pues allá en Querétaro, pronto también vamos a empezar con unas conferencias públicas. Mi estimado Arturo Anaya. Vamos a estar en Querétaro. También próximamente ahí tenemos una filial ya que está todos los días en la reunión de... del Plan Nacional Canamich. Este... por Solamente Ana, Oaxaca, Oaxaca por allá, también ya uh, vamos a empezar en Oaxaca este mes de enero a dar conferencias públicas en Oaxaca, señores. Solamente Ana, por favor, estén al pendiente de, de esta página porque van a ser los jueves en todo el país. En el plan nacional Canamich, hice un apartado donde vamos a llevar un plan de educación Canamich nacional. Perdón, internacional, porque lo vamos a pasar por redes sociales. En este Plan Nacional Canamich, cada una de nuestras filiales en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, se van a estar dando conferencias públicas. Algunas presenciales, dependiendo la situación de pandemia en su región, y todas van a estar grabadas por nuestras páginas en Facebook. Así es de que estén atentos, porque obviamente en Oaxaca Canamich, Oaxaca Canamich, allá en Oaxaca, va a haber... Información especial para la gente que vive en Oaxaca Y en Canamich Querétaro Va a haber información especialmente para la gente que vive ahí en Querétaro Así es de que estén atentos Son 12 ciudades, esas es Mérida, Oaxaca, Morelos eh, Ciudad de México, Michoacán obviamente toda, La mayoría de las ciudades de, principales de, de Michoacán Colima, Colima también ya se unió a esta revolución Canamich, Querétaro, Guanajuato también en San Luis Potosí, Nuevo León Recientemente vinieron hasta acá de Torreón, Coahuila a afiliarse también en Durango Entonces hasta Tijuana vamos vamos a darle con todo, todo el país Va a haber conferencias completamente gratuitas Canamich no les va a cobrar por nada, no va a haber Nadie les va a cobrar por los cursos de autocultivo que vamos a dar Por todo lo, lo que tiene que ver con los aspectos legales Con los siete modelos de negocio que vamos a dar Cada jueves vamos a estar dando más de 12 conferencias cada jueves del año Del año señores, sin descanso Dice Ismael Pablo, feliz 2022 Salud, prosperidad para todos Desde Jujuy, Argentina Postdata, te mandé mensaje en privado Un abrazo, un gran abrazo Ismael, en Argentina También ahorita vamos a atender A toda, toda la comunidad de Pablo Luna Que se encuentra desde la Patagonia, Argentina Hasta el Quebec, Canadá Tenemos seguidores en esta página que, que están muy interesados en esta revolución canábica. les mando un, un gran gran gran abrazo abrazo allá en argentina dice a dónde puedo ir a cooperativa y cuál es el proceso para entrar ahorita van a estar detenidas las, las afiliaciones a Canamich porque afortunadamente pues nos ha ido muy bien y vamos a comenzar a pues con otro proceso, pero vamos, vamos, vamos, vamos, por ahí escríbeme un, un mensaje para comentarte cómo es el, el proceso. ¡Janis! Dice, saludo desde Barcelona. Barcelona, un, un abrazo hasta Barcelona. También por ahí en, en, había, había, había personas que nos habían escrito a Barcelona. Les mando un gran, gran abrazo a Barcelona. Ya es que se me había olvidado, ¿verdad? Dije eh, eh, Patagonia, Argentina, que ve Canadá Y hasta Barcelona también les mando un fuerte abrazo Feliz año felices, Ojalá hayan pasado felices fiestas Que sus objetivos se cumplan en, De todos los lados que nos estén viendo del mundo Les mando un gran abrazo Y recuerden también Que en el mes de marzo de este año 2022 Va a salir el libro Que se llama Así Fundé Canamich, Donde les voy a ex explicar todo el proceso La parte legal, todos los problemas eh, todas las buenas noticias, todas las malas noticias Cómo fue realmente frustrante Un día, imagínense un día estuve a punto De vivir, ahorita Ustedes, ustedes pueden ver Canamich, vean en redes sociales Búsquenme en redes sociales Arroba Pablo Luna Canamich y verán todo lo que estamos haciendo Que estamos actuando a, a nivel global Realmente Pero hubo un momento cuando fundé Canamich en el 2019 Que estuve a punto A punto de vivir en la calle Entonces eso lo va a estar ahí en el libro eh, De así fundé Canamich donde va, va a traer todos los pormenores de, de cómo fuimos creciendo este proyecto y, y, y, tú, y va a ser como un manual, ¿sí? para que si tú eres emprendedor y quieres emprender un proyecto en cualquier parte del mundo que se esté legalizando el cannabis, obviamente, si no se está legalizando, pues no eh, que tenga que ver con, con todo lo que tiene que ver con caño industrial ahí es como un manual donde tú puedes ver paso a paso cómo lo fui haciendo y si yo pude hacerlo, obviamente tú también podrás hacerlo Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta por acá? Ahora como lo hice más así en la tarde, lo hice... La verdad, lo hice desde... Agarré el horario 4.20. Pero dije, ¿por qué voy a hacer el programa a las 4.20, no? Porque mejor lo voy a hacer a las 4.30, ya que todos andan más o menos bien. El que entendió, entendió. Dice, saludos desde Tacámbaro. Yo también quisiera unirme a Cooperativa... Por ahí en Tacámbaro ya estamos desarrollando un liderazgo, este, los vamos a contactar ahí en Tacámbaro. Nosotros estamos creciendo con, en diferentes regiones, con diferentes liderazgos, entonces, obviamente también aquí en Tacámbaro, que es una tierra bendita aquí en nuestro estado de Michoacán, yo las veces que he ido a Tacámbaro he sido tratado de una forma maravillosa, eh, he estado ahí en actos cívicos eh, de, de Nicolás de Régules, entonces, tengo una conexión muy especial con, con, con Tacámbaro, entonces... Claro que sí, vamos a estar ahí este, trabajando con, con todos ustedes en cámara mi estimado Omar Ramírez. Recuerden que el tema de hoy fue la diferencia entre cáñamo, la marihuana y el cannabis, por si tú piensas que cáñamo, marihuana y cannabis es lo mismo, o si todavía piensas que el macho es el cáñamo, o si piensas de ese tipo de mitos, cuando comienza este video, porque ya lleva 24 minutos, pero los primeros 7 minutos doy específicamente la diferencia entre cáñamo, marihuana y cannabis. Que en resumen, pues es que los dos son cannabis, ¿no? Ok, vamos a ver si salen más preguntas. Recuerden que también pueden sugerir los... los programas que, que, que quieran que tengamos aquí en esta página de Pablo Luna. Vamos a estar transmitiendo absolutamente todos los días... Ya es ya, ya algo que está completamente en mi agenda 2022. Eh, todo 2021 transmitía cada que podía porque realmente las reuniones en Canamich, diario tengo reuniones de, de, con personas de Canamich mínimo con 15 personas distintas. Presencial o ahorita la mayor parte es virtual porque en Canamich estamos creciendo en todo el país. Ya les mencioné 12 estados en los que ya estamos y algunos otros en los que estamos creciendo. Entonces... Diario tengo que estarme viendo con personas operativamente de Canamich, eh, mínimo con de 12 a 20 personas todos los días, todos los días, aunque sea fin de año. Por ahí nos fallaron unos, ahí a la... a, a una reunión que hago de plan nacional Canamich, por ahí me fallaron unos, pero el noventa y tantos por ciento asistió, aunque era el fin de año, eh y estábamos en reunión, nada de que ando crudo o ando pedo, ando con mi familia, ando... La reunión dura media hora, en media hora nos echamos la reunión y usted siga con su vida, entonces no hay pretextos para, para seguir avanzando en esta industria. Y este. Fíjense, que vi que uno de los videos que más eh, se ha reproducido aquí de Pablo Luna presenta, de, de, perdón, de, ya, ese, de, de negocios, cannabis y política, es un video que era, si no tienes dinero para comenzar pues con palos y piedras, porque así hemos comenzado varios proyectos, de hecho es el modelo startup eh, israelí, eh, de que si no tienes nada, pues con lo que tengas vas comenzando y ahí poco a poco vas creciendo. Hay un video de los primeritos que hice, que a mí me daba muchísimo miedo, que yo nada más agarraba un teléfono eh, en selfie, modo selfie, me ponía a grabarme, y les empezaba a explicar que hay que empezar con palos y piedras. Es de los videos que más reproducciones tiene, de los antiguos. Y, y realmente por eso decidí escribir el libro Así fundé Canamich. O sea, para que haya una metodología, un proceso así de... A ver Pablo Luna, ¿cómo lo hiciste para fundar Canamich? Que ahorita llega a más de 30 millones de personas en todo el continente y hasta Barcelona. Nuestros contenidos que creamos, tanto en Revista Canaculta, Pablo Luna, este, la página de Canamich, también eh, la página de Lick Dinoco, del doctor Kevin, de Jorge Mendoza, que es nuestro director de proyectos de en calle Muy Industrial, la página también de Lick Jorge, eh, Gil Morelos. O sea, hay una gran, gran, gran, gran, gran, gran eh, alcance de los medios. Y yo les voy a ir mencionando en el libro paso a paso cómo lo hicimos, ¿sí? Fácil no es. Pero si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Dice, si ya casi están listas las conferencias también acá en Texcoco, Estado de México. Ya ven, en Texcoco. Aplausos a Texcoco. Vamos a comenzar con conferencias. Recuerden, los que van llegando, en el Plan Nacional Canamich hice un apartado que se llama Plan Nacional de Educación Canamich. Pero, perdón, va a ser internacional, porque va a ser pasado por redes sociales y ya ven que aquí están desde Argentina, Canadá, Barcelona, de todas partes, nos, nos está llegando nuestro contenido. Entonces, va a ser, por ejemplo, introducción al cáñamo industrial por fulano de tal de Cooperativa Cáñamo. Eh, introducción al CBD por el médico canalco Kevin Camacho Miranda. ¿sí? Entonces, también ahí en Texcoco van a dar una conferencia. Y ya Lázaro Cárdenas que dice que aquí también está, pues también de Lázaro Cárdenas, vamos a buscar la forma en Lázaro Cárdenas de también dar una conferencia Para que el plan de educación Canamich, la gente vaya entendiendo la diferencia entre marihuana, caña y cannabis Que ninguno es malo ni es bueno, sino todo lo contrario, dijera Cantinflas este, Pero aquí les vamos a ir dando las diferencias Chile también les mandamos un, un, un fuerte abrazo este, a todos los, sus amigos allá en Santiago Hay dos ciudades de Chile donde me siguen muchísimo por favor ayúdame a compartir este, allá en los grupos que tienes allá en Facebook, en Whatsapp ayúdame a compartir este video los primeros 5 los primeros minutos del video 7 minutos son la diferencia así real entre cáñamo, marihuana y cannabis y no, no, no, no, hice, no hice otra cosa ya después empecé a contestar preguntas, a mandar abrazos, saludos todo, eh, también vamos a crear, esto lo digo siempre hasta el final ya que ya van más de 30 minutos porque ya digo, nombre hombre, quien quien, quien se esperó 30 minutos aquí en el live es porque de verdad le interesa. Y voy a sacar un boletín semanal, un boletín digital semanal a un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, por aquí ahorita alguien de, del equipo de Pablo Luna les va a poner un enlace para entrar a un grupo de WhatsApp para pura eh, información del boletín semanal Pablo Luna con todas las noticias, con todos los secretos que está pasando alrededor, dice, dice, el proyecto está enfocado solo a la distribución de cáñamo y cannabidol, ¿qué hay del THC? El proyecto de, que, que muy, muy buena pregunta Omar Ramírez, muy buena pregunta porque ya los que se quedan más de media hora como los que están ahorita es porque a ver les interesa, eh, ¿qué hay del THC? ¿Por qué, no, ¿por qué yo no hago videos en favor del THC? ¿por qué? No tengo nada en contra de eso, porque por ahí se me ha tachado de que yo estoy en contra de eso. Al contrario, eh, nosotros en México tenemos un libre desarrollo de la personalidad. Cada quien puede hacer lo que guste con eso. Lo único que no se puede en México todavía es, pues, comercializar el THC de forma legal. Mientras, te, mientras los productos contengan más del 3% de THC, pues es completamente ilegal aún. Aunque la Suprema Corte ya dijo tal cosa, aunque el Senado de la República vaya en tal avance, aunque, como dijo el presidente este maleta, Felipe Calderón, haya sido como haya sido, no es legal en, en nuestro país, aquí en México. ¿sí? Entonces, nuestra cooperativa se enfoca en el cáñamo porque encontramos un área legal en la cual poder trabajar sin ninguna problemática pues este pues legal, ¿no? Valga la, la redundancia Entonces, por eso no nos metemos a THC No, no estamos en, en ese proyecto No porque no nos guste, no porque no nos lata Sino porque no es legal Y, y nuestra cooperativa es 100% legal Está legalmente constituida Es la primera y única cooperativa Legalmente constituida en este país ¿Sí? Canárica Entonces, queremos seguir conservando Ese récord de, de ir haciendo las cosas pues dentro de la línea legal, porque tú sabes que es muy complejo No nada más en México, sino en cualquier país que se esté regulando Y por eso nosotros mantenemos ajenos a los temas con THC No es porque estemos en contra, ni los satanicemos, ni seamos mochos, ni nada No, para nada Es un tema meramente empresarial, meramente de visión, de negocio Pero también los que están en ese tema, pues, mis respetos, ¿no? Pero nosotros, por eso, a la pregunta que hace acá, nuestro amigo Torreón, Torreón, eran esos amigos de Torreón y los de Texcoco vinieron hasta acá hasta Michoacán. Hay socios que tenemos en Tijuana, que firman desde Tijuana, otros que, este, Luis Fabián, un gran abrazo, feliz año, feliz todo. Vamos a darle con todo también allá a Torreón y también en Durango, por allá con nuestro estimado Luis Fabián. Vamos a estar trabajando, pues, en toda la República Mexicana, en todos lados, desde Tijuana hasta media, es que aquí tengo aquí atrás de, donde está la cámara, tengo un mapa de la república, donde están todas las ciudades y vamos poniéndolo. lo que vamos avanzando. Entonces, este, alguien que tenga más preguntas, recuerden, próximamente Así Funde Canamich. Es un libro que va a el mes de marzo del año 2022. Su manual. De, de cómo se fundó la primer y única hasta ahorita cooperativa legalmente constituida en este país canábica y pues sin más los dejo nos vemos hasta la próxima amigos ahí está el mapa miren qué les digo y se le otro era un colchón ¿no? pero la acústica que se escuche no se escuche tan feo este si no tienen más preguntas, por aquí vamos a estar todos los días, todos, todos, todos los días transmitiendo en esta página de Pablo Luna. Recuerden que este fue el episodio número uno de la segunda temporada de su video podcast diario de Negocios, Cannabis y Política. Es cuanto por este episodio, mis estimados amigos. Recuerden, estoy en pie al orden. Hasta la próxima.